Congreso Mutacional. Y lo que aprendiste en el 2020 es encontrarte con vos mismo. El 2021 va a ser de cinco puntas y tiene que ver con esto, con la unión del humano con los cuatro elementos. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. SF.com Tenés que escribirte.